Así es chiquillos, tembló súper súper fuerte, hubo cobertura especial sobre el temblor, se cortó la luz en Valparaíso, hubo caos en Santiago y en su, todo su tráfico y nosotros cambiamos de muebles ahí porque se cayeron muchas cosas. Y miren esto. Sofrito tiene su lugar propio. Hey guys. Chao Teo. Adiós. Miércoles 25 de abril, noche de temblores y de movimientos telúricos y también terremotos. Que es lo mismo que en temblor, pero acá le damos la connotación de gravedad. Quería hablarles de un sesgo cognitivo que tenemos las personas. Los sesgos cognitivos son cosas que, a las cuales estamos ciegos, pero están ahí presentes. Y uno de ellos es el sesgo de confirmación. Cuando nosotros buscamos información, solamente reaccionamos a la información que nos confirma lo que realmente creemos. Por eso que seguimos leyendo el horóscopo, a pesar que no siempre, por no decir, casi nunca, pecho. Todos tenemos esto en nuestros cerebros, pero no lo vemos, por algo se llaman sesgos. Y el que diga que no lo tiene es simplemente porque no lo ha visto. Bueno, particularmente desde que estoy trabajando en donde trabajo, que ha sido el día más puto de toda mi existencia laboral. Así que. Mientras esperamos que llegue, es hora de un. ¡Oye! preguntar un árbol. Bueno, vamos con el preguntan el árbol de esta semana. M Hace seis días me dejó una pregunta que nunca respondí qué pregunta agregarías al censo? Más por el lado de qué te gustaría saber del resto en el ámbito estadístico Una encuesta que mida la alfabetización digital de las personas Para poder hacer cosas como hacer el censo online Antes de tirar toda la web hay que digitalizar y alfabetizar digitalmente a la gente También me pregunta ¿Tú crees que hay ciertas enfermedades que se relacionan con los estados de ánimo? Aquí la palabra clave es creer Lo que voy a decir no tiene ningún fundamento científico No está no ha hecho experimento, no está confirmado por la ciencia Pero creo que todo, todo está vinculado a nuestra energía, a nuestro estado de ánimo Ahora, teniendo en cuenta que yo no soy un científico Esto no lo he estudiado y no lo he comprobado Es solo una creencia Y me quedó con la duda eh, ¿Qué diferencia sería del estrés con el burnout? El estrés es un síntoma El burnout es un estado general de estrés llevado por la autoexigencia es algo sumamente acotado medible en cambio el estrés es como un dolor de cabeza es un indicador de a que algo más sucede el pronoun básicamente es el primo chico de la depresión ignacio Fuard, que respondieron cuando les preguntaron qué etnia o comunidad indígena se sentía identificado yo respondí que ninguna en verdad no, no tengo ninguna relación con si no la conozco eh, no puedo identificarme con ella Y el San Huesa eh, me pide ¿Podrías hacer un video ligado al diseño con el paso a paso De, de tu proceso creativo? Sí, podría hacerlo, pero mi proceso creativo Básicamente es, es, es El proceso proyectual Basado en el método científico Es un problema, levantas una hipótesis La pruebas y haces Cambios o... Oh. Mejoras, como proceso de artístico, de diseño, eh, no tengo porque no creo que el diseño sea arte. Sí, soy de ese tipo de diseñador. Kuni Gaete, quería preguntarte dónde compraste el paraguas de Katana. Se lo mandé a pedir a un amigo que viajó a Estados Unidos y que tuvo muchos problemas en la aduana al tratar de devolverse con la Katana. Y lo compré en la tienda ThinkGeek, thinkgeek.com. Y Josefa Morgendorfer, ¿cómo te en el colegio? ¿Qué materia te gustaba más? Para ser bien honesto, eh, en el colegio me iba pésimo era el típico alumno del 4 y en el 5 más o menos por ¿eh? bueno, la sencilla razón que no estudiaba solamente me quedaba con lo que entendía en clases y materias favoritas al principio era ah, música pero en la media como que al fin entendí matemáticas como que la asignatura más interesante era física de hecho tomé el electivo físico de vuelta a ti, somos el pasado oh, por favor no toméis tanto que la caña está piola pero dañina. Gracias. Tranquilos, a ser futuro. Estamos aquí super relajados, portándonos un film Como caballero. El sesgo de confirmación. Pero... Y bueno, así... No sé por qué nos preguntamos, pero nos preguntamos esas cosas. Lo que mi yo del pasado está tratando de decir es que el sesgo de confirmación es una forma eh, bonita de decir que nuestro cerebro, o sea, nosotros, creemos lo que queremos creer nuestro salario es una máquina de crear significado estamos creando creencias todo el día no porque uno lo crea tiene que ser cierto y no por eso tengo que irme a la pelea con todos eso fue el episodio de hoy eh, gracias Sauce del pasado por la caña Qué mierda de tipo el Sauce del pasado Josef, Josefa Morgendorfer Josefa Morg, Y Josefa... El Dópez